Thank <laughs> you. Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, les estamos saludando desde la hermosa capital del departamento de Caldas, la hermosísima Manizales, en el marco de su feria número 66, y qué feria la que nos, la que nos hemos encontrado, y estamos aquí en el Boulevard del Cable, frente a un centro comercial lindísimo que se llama Cable Plaza. Y nos hemos encontrado también con nuestro buen amigo Rubén Darío Sánchez, el popular tigre conocidísimo en toda esta región maravillosa de las tres espectaculares regiones paisas de Colombia, que son Armenia, Suquindío, Pereira, Surriz Aralda y Manizales, Sucalda. Claro, sin contar con los grandes paisas del departamento andriqueño Rubén Darío, El Tigre, qué gusto saludarlo. Bienvenido a los especiales del Canal z Producciones. Gracias, no Es un placer para nosotros tenerlo usted aquí en Manizales, una no, no tan connotada en la comunicación, tenerlo aquí en Manizales. ...cubriendo y captando... ...todos estos pequeños detalles... ...de la Feria de Manizales... ...en su versión 66... ...claro que sí, con todo gusto... ...bueno Tigre, ya retirado de los tablados... ...de los escenarios... ...del carriel, del poncho, del sombrero... ...en esas ferias que usted se, de, se disfrutó... ...por supuesto aquí en Manizales... ...claro que sí hombre, tener ...estuvimos, eh, digamos, en lo que llamamos... ...la palestra de la trova... Eh, ...más de 20 años... Eh, y llega un momento en que hay que retirarse porque todo evoluciona y hoy en día la trova ya de los jóvenes eh, en esas nuevas formas de improvisación en esos nuevos eh, repentismos en esa nueva forma de entregar las ideas y analizar la situación de un país de la cotidianidad que es lo que eh, se ha hecho en la trova, pero hoy en día los jóvenes eso es lo que hacen a través del arte del repentismo y la improvisación oral. Claro que sí bueno, ¿quién le pone el tigre y desde qué edad comienza a hacer trovas? pues naturalmente eh, incipientemente en el tema y ya después volverse profesional hasta que se trepa los tablados oiga, esa es una buena, una buena anécdota <risa> eh, Rubén Darío Sánchez eh, fue bautizado como el tigre en 1979 en un festival rey de reyes que hubo en Manizales que yo no era rey sino que Faltó uno de los reyes de Antioquia. Me metieron de, de, de relleno. De relleno. Sí. Y entonces cuando llegó el, el rey, eh, dijo el poeta Montoya, el Antioquia, dijo, no, no saquen ese muchacho. Yo me retiro, yo estoy muy viejo. Ese muchacho es un tigre para trobar. Y desde ahí me dejaron el tigre. Ah, una barraquera. <risa> Pero antes precisamente de esa anécdota, ¿usted se ganó concursos infantiles como adolescente? No, no. Yo, la verdad es que yo empecé a trobar... Eh, mmm, prácticamente, eh, digamos, cuando terminé el bachillerato en 1979, empecé a trobar Jairo Castro. Eh, que lo recordamos ahora con Mario Tierra que está por aquí, usted sabe que Mario Tierra es una institución claro, de institución, Flor. Claro que en sí. Colombia, recordamos ahora a Jairo Castro hacíamos encuentros con, Jairo, con Mario Tierra, en esa época que venía atuendado con sus alpargatas con su machete, con su alpargán cual paisa? Autóctono. autóctono como es él y recordamos esa época pero, pero realmente antes de mí nunca hubo un festival infantil en Manizales, eso fue después y ya posteriormente en el, tra, en, el, en el trajín de la trova fui rey en 1982 y luego me convertí en un gregario de la trova hasta hace unos 15 años que me retiré de los escenarios y he estado como jurado en algunos festivales Claro que sí, la gente me preguntará la trova se enseña, se aprende de cuna, ustedes leen muchos libros, observan naturalmente, al observar a los otros trobar se aprende también, pero ¿cuál vendría siendo como el estudio para ser buen trovador? además que eso es muy nuestro de Colombia oiga, qué buena reflexión y que usted la recoge como una pregunta Otoniel, efectivamente el arte de la improvisación oral y repentismo eso es innato eso no se enseña, usted no cogía a un hijo a enseñarle a trobar, no, nació con ese don, lo que pasa es que sí se puede ir perfeccionando y mejorando y lógicamente que hoy en día los eh, trovadores... Eh, tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que estar pendientes de las noticias de la actualidad del país en los diferentes ámbitos, la economía, la política y demás. Y ahí es donde está el secreto para la verdadera improvisación hoy en día. No como en la época de nosotros, que era una trova más romántica, era una trova más, más lírica. Sí. Ahora no, es una trova más práctica frente a la cotidianidad de nuestra sociedad. Así es, por supuesto. Bueno Tigre, eh, aparte de, de dedicarse a esta parte de divertir a la gente con, con su trova que los hace reír, también a reflexionar, naturalmente lo hablábamos con respecto a las diferentes eh, circunstancias que, que se vive en el país, en Latinoamérica y el mundo, ¿qué estudió? Y, ¿Y ya deja la trova para siempre o de repente por ahí da guías a, a chicos? Eh, Otoñel, pues la verdad es que yo he hecho varias cosas en la vida, ya tengo unos años, sí. entre otras pues estudié comunicación y periodismo hace... 30 años estoy en estar líderes, pero eso le sirve a uno para estar muy en contacto con eso, porque esto no se puede dejar, esto lo lleva uno en la sangre, okay. entonces siempre está uno cubriendo los festivales, estar sirviendo de jurado, efectivamente participando en talleres, en lo que sea, pero la trova es algo que aparte de lo que uno se estudia o desarrolla como profesional es algo indato eh, en, en una esencia eh, del ser humano como esa parte cultural que cada uno tenemos Excelente, me parece muy bien por la parte del periodismo Quiero citar aquí a esta entrevista a un gran amigo que viene desde la ciudad de Bogotá y también nacido en el departamento de Caldas, les hablo de